¡Ah! del ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Eres un insolente! Ese comentario que acabas de hacer me pareció algo imprudente. ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí, soy más fuerte que tú. ¿Qué? one